Dólar a 400. Así es, llegó a 400 el viernes y se nos ocurrió hacer un análisis de qué presidente hundió más el peso, porque mm. siempre recordamos que el que se hunde es el Ese peso. peso sí. Decimos subió el dólar, pero en realidad el que cae es peso. el peso frente al dólar. ¿Te parece que arrancamos. Empezamos por Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003. Acá está bueno recordar, venías de una devaluación casi del 200% cuando asume y agarró un dólar a 271 y dejó su mandato a un dólar 3,38. Tuvo una devaluación de el 17,34% y la inflación avanzó bastante más, mm. pero venía de una devaluación previa grosa. Ese es el panorama que tenemos venías, de Néstor. Acá venías de la crisis del 2001 uh -huh. estallando la convertibilidad y después venías ya con la economía creciendo de hecho Néstor Kirchner se queda con la mitad del gabinete de Dualde, uh -huh. porque venías ya con una, una, una brutal caída económica empezaba a recuperarse, niveles de pobreza, cuarenta y tantos por ciento. En la totalmente, totalmente. Pero había habido ese ajuste sí. previo, hubo, y que fue importante. ¿Mm? Tenemos los dos gobiernos de Cristina, en los que tenemos la devaluación, pero la inflación que ves acá es la de los dos periodos, porque acá hay un gran problema, como estuvo intervenido el INDEC. ¿Mm? Tomamos la inflación del Congreso, que publica, que es el dato serio sí. que se toma. Entonces tenés una devaluación. En el primer mandato, que tenías un dólar oficial, pasó de 3.18 a 4.31. Primer mandato, 35%. Hasta ahí el contexto internacional acompañaba. Y en el segundo mandato, se, se pica, como decimos los jóvenes, sí. pasa de 4.73. Y acá ya tomamos el dólar libre, porque empieza a haber mucha no, diferencia. Acá empezaste con cepo. Eh, recuerden que acá, en estos, eh, había una limitación de compra, pero era 2 millones de dólares. Sí. Acá empezás con cepo, es eh, marcó del Pont que empieza a colocar el CEPO cuando estaba al, al frente del Banco Central. Y después Moreno decidió romper con el INDEC, judicializar a todas las consultoras privadas que medían, por eso vos estás tomando la medición. La preso. del Congreso de Inflación, porque estamos comparando devaluación con inflación, termina tomando el dólar libre a 15 pesos. Sí. Y tuvo una devaluación de 234% contra una inflación de 224% en el periodo. O sea, el dólar avanzó más que la inflación. Pero nos despedimos ahora de 24 y seguimos como siempre a, en América hasta las 10 y media. Nos quedamos, segundo gobierno de Cristina Fernández, 224% de inflación. Exactamente. Ahora la devaluación, lo que pasa es que la 234%. Está bien, la devaluación acá siguió, siguió la devaluación, siguió la inflación no oficial. Claro, exactamente, o sea, real. y siempre nosotros estamos tomando, mm. cuando estuvo intervenido el dólar, tomamos las cotizaciones sí. libres. Vamos, si te parece a Mauricio Macri, de a poco, un poco más actual, el 10 de diciembre de 2015, ya saliendo del CEPO, mm. tomando la, la cotización paralelo, recibe a 15,83 y lo devuelve a 69,50. Tuvo una devaluación de 339% con una inflación de casi 300%, 299. Estamos hablando de... Toda la gestión. Sí. O sea, el dólar avanzó más que los precios una vez más en el mandato de Mauricio Macri. Y acá, si yo no mal no recuerdo, posterior paso, o sea, en la paso llegaste hasta 40. Sí. Con la derrota que tuvo en la paso, se termina dando una de las corridas más importantes. Exactamente, y tenés una salida de depósitos en dólares sí, también importante. muy importante. La más grande de los últimos años. Y ahora sí, llegamos a Alberto Fernández, lo que tenemos hasta ahora. El 10 de diciembre de 2019 recibe 69 pesos con 50 el dólar y hoy está a 400 pesos este Dólar Blue. Nos da una devaluación acumulada en la gestión de 475%. Es hasta ahora el presidente que más hundió el peso, podríamos decir, porque estamos tomando las variaciones, no es que estamos tomando el valor nominal del dólar, y la inflación acumulada en su mandato es de 387%. Y todavía, y todavía no terminó. Todavía no terminó el mandato, es lo que tenemos hasta ahora. Ahora, fíjate que un poco lo que se ve, había un meme de Los Simpsons, que es que cada uno va acabando el Pero pozo es lo que más yo Yo digo profundo. siempre, el presidente en la Argentina, presidente que viene demuestra que el anterior no fue tan malo. Vos fíjate, todo el tiempo el que sigue va siendo peor en los indicadores. Después tenés otras políticas, puedes estar de acuerdo o no con cada uno. Pero en los indicadores económicos. Sí, cada vez nos hundimos más en vez de ir llenando ese pozo con tierra, podríamos decir para. Nah, era lo que era. Esto es impresionante, ¿no? 2003, el dólar 2.71. 2.71. 271. Están 400. Sí. Hay algo para expender, aprender también de esa experiencia, Antonio. Cuando devalúas y soltás veníamos de la convertibilidad, vos ahí tenés una gran sobre reacción, un overrouting, pero que en un momento después empieza a acomodar, tenés una sobre reacción y bajó un poquito el dólar. ¿Por qué te digo para aprender? Si hubiera una unificación cambiaria en el próximo bueno, gobierno... Lo tuviste con Macri cuando llegó. También, totalmente. Estaría bueno que haya reservas en el Banco Central para cuando se libera, más allá de que uno deja que fluctúe, el Banco Central tenga herramientas para... Sí intervenir cuando necesite. Lo que pasa es que si vos no tenés un programa detrás, se va, va a hacer un pico, va a acomodarse y después va a ser otro pico, porque si vos no tenés nada detrás para respaldarlo. Totalmente. O sea, si la solución es unificar el tipo de cambio y nada más, no te sirve. Totalmente. Bueno, acá, acá hicimos el oficial, el Blue y el MEP, que en los primeros mandatos no tenías MEP, tenés MEP recién eh, desde el segundo gobierno de Cristina. Un poco para repasar las cifras, cómo llegamos a este dólar récord de 400. No, pero aparte está bueno, pero si ves, es un, no querés tomar el blue, pues es ilegal, tomó uno ¿Sí? oficial. exacto Claro, entonces eso está bueno. Este es el panorama o sea, de la evolución del la dólar. La idea de liquidar a la Argentina la dirigencia política, ¿no? Porque la verdad que la, la liquidez pues todo eso, en definitiva, también es pérdida, de, es, es pérdida de valor para cada uno de nosotros. Uh -huh. Porque vas perdiendo, ¿no es que tu salario... Está en línea con la inflación, mentira Vas perdiendo dos, todo el tiempo Desde 2017, ese también es el dato La pérdida de poder adquisitivo es abrupta Todos los años, los trabajadores formales Ni hablar de los informales Perdieron contra la inflación Acá lo que vemos es, presidente por presidente Tenemos a Néstor, a Cristina, a Macri y Alberto Cuánta devaluación hizo con el oficial Con el Blue, con el MEP Y esta es la inflación acumulada De cada uno de esos presidentes por eso cuando te dicen que Cristina Fernández, el gobierno, mira el 224%, Macri otro desastre, 300%, Alberto Fernández 387%, y estás hablando de, son dos décadas ya. Exactamente, son dos décadas claro. claramente bastante perdidas para nuestro país.